Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra presente edición informativa de las 12 de mediodía. A continuación nuestros titulares, bienvenidos. Alcalde de Barraco Bermeja, Alfonso El Haas, habla en esta emisión en directo sobre el cierre financiero del tramo de la vía Yuma que va desde el intercambiador de la Virgen hasta la ciudad de la Centenario del barrio El Boston. A diario, conductores y respetan semáforos del distrito de Barranco Bermeja en minutos. Espere el informe especial realizado por Enlace Noticias. Un hurto de un portátil se presentó en el barrio Colombia. Según la comunidad, fue por la modalidad de vidrio. Barranco Bermeja llegó al 70% de las personas vacunadas contra el COVID-19. Así lo anunció el secretario de Salud. Un hombre denuncia el mal estado en que se encuentra en la cancha de la Planada del Cerro, pide a las autoridades correspondientes para la adecuación de este sitio. Y en los deportes, el Club Skate Mechas Plaza, practica con rampas artesanales para lograr entrenar en la cancha Cotraeco. Y al cierre, Comunidad del Barrio Uribe Uribe, conmemoró el Día de la Virgen de la Candelaria con Papayera. Con el patrocinio de Producto de las Delicias, Delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Cada día son malos conductores que no respetan las intercepciones semafóricas. Las cámaras de Enlace Noticias registraron en varios puntos de la ciudad a algunos infractores que pasan el semáforo en rojo. Nuestro periodista Carlos Cuadrado ha realizado el siguiente informe. Nos dimos en la tarea de ir a varios puntos semafóricos del distrito de Barranca Bermeja para evidenciar la responsabilidad de algunos conductores al pasarse el semáforo en rojo. Las cámaras de Enlace Noticias registraron esta irresponsabilidad de algunos conductores. Veamos lo que vimos. Algunos habitantes eh, afirmaron que a diario se vive esta situación de la irresponsabilidad de algunos conductores, generando accidentes de tránsito en varios puntos, exactamente en el barrio Primero de Mayo, que es donde estamos, y también en el barrio Chico. Veamos lo que nos dijo alguno de ellos. ¿A diario los conductores se pasan los semáforos de esta intersección vial? Señora, diariamente hay un accidente o dos accidentes. ¿Qué cree que se lo pasa? Porque eso es prudencia, porque se comen el zamastro. No, ellos no respetan nada, ellos van para adelante, ellos no respetan a nadie. Claro, que pusieran una cámara escondida ahí o tuviera la tránsito ahí. Ese es, ese es pero, pero no es que no tienen, no tienen como es, no tienen personalidad para respetar las, las señales de tránsito. También nos dimos en la tarea de consultar a algunos conductores acerca de lo que piensan de esta irresponsabilidad. Esto fue lo que nos dijo alguno de los taxistas. No, no, eh, el semáforo todo, eh, toca respetarlo, por ejemplo, sí, aquí le, la mayoría de los conductores no, no nos pasamos el semáforo, las motos son las que siempre pasan el semáforo. de medidas más drásticas para que respeten tanto los carros como las motos porque da a todo el mundo en todas partes se pasan los semáforos y no están haciendo nada, y por eso es que están viendo muchos accidentes también. ¿Qué cree, ¿Usted cree que esta intersección es un peligro? Claro, es bastante peligroso, es que una, una, una, es una intersección muy, muy, muy, muy transitada. El director de tránsito y transporte, Devinson Gómez, habló sobre el compromiso que debe tener algunos conductores al pasar por estos semáforos en los distintos puntos de Barranco Bermeja. Hacemos un llamado, más que todo a los conductores de vehículos en los semáforos a los peatones mire hoy tenemos que saber que los semáforos es para regular el tráfico para salvar vida y estamos cometiendo una imprudencia muy grande cuando cada vez que nos pasamos una luz en rojo o una luz en amarillo no somos precavidos no tenemos esa esa precaución de, de frenar y ahora este, las personas que transitan por ahí vemos que se cruzan estos semáforos y están ocasionando muchos accidentes pedirles a a todas las conductores de la ciudad que por favor respetemos estas señales de tránsito porque esto es para salvar la vida de ellos mismos y de las personas que circulan por ese sector. Se espera que los conductores y la ciudadanía en general respete estos semáforos de tránsito. Un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de el Campo. Para Enlace Noticias Polonia Jaime, siga usted con más información. Gracias Carlos por su información, un hurto de un portátil se presentó en el barrio Colombia, según la comunidad fue por la modalidad de rompevidrio. Nuestro periodista Carlos Cuadrado nos tiene preparado el siguiente informe.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 Se espera un pronunciamiento por parte de las autoridades con referencia a estos casos. Un hombre denuncia el mal estado en que se encuentra en la cancha de la planada del cerro, pide a las autoridades correspondientes para adecuación de este sitio. Habitantes del barrio La Planada del Cerro denuncian el mal estado en que se encuentra este escenario deportivo de la cancha de este lugar. Él asegura que el campeonato y otros jugadores dejan residuos y no lo depositan en el sitio correspondiente. El problema que tenemos acá es que hay muchos eh, niños practicando en la noche eh, fútbol. Ellos vienen aquí profesores, pero si podemos observar, miren la cancha, cómo está vuelta a nada. Los fines de semana hay también esto, vienen a hacer campeonato acá, vienen pa, equipos de otros lugares. Aquí en, en estas gradas que podemos observar, dejan comida, eso llegan chulos, llegan de todo, entonces es muy maluco que por lo menos, como dice usted, llegue otra persona a otro lado a dejarle mugre a, a la casa suya, eso es maluco. Entonces, por favor, yo le hago un llamado a la alcaldía, a los que sean, por favor, veguemos a, a, a hacer, hacer unos, unas canecas para echar la basura, para mantener la cancha limpia. Otra problemática es la presencia de consumidores de estupefaciente en horas de la noche, situación que le preocupa a la comunidad por los entrenamientos de niños y niñas en este lugar. La idea es tratar de, de, de por lo menos tener este cosa lindo, bonito, para que digan, bueno, qué agradable llegar allá y estar algo limpio, pero no, llegamos y esto está feo, vuelto nada, ratones, picheras, marihuaneros. Allá al fondo, como vamos a observar allá, eso es un hueco y pues mucha gente llega a meter. Marihuana, y precisamente cuando los niños están entrenando, entonces estamos expuestos a eso, a que los hijos de nosotros estén ahí eso frecuentemente, esos olores. Pues uno no, uno no sabe de pronto qué va a pasar el día de mañana con nuestros hijos, porque la idea es que ellos estén bien. Se espera que las autoridades y la institución INDERBA puedan brindar una solución a esta comunidad del barrio La Plana de Cerro. Barranca Bermeja llegó al 70% de las personas vacunadas contra el COVID-19, así lo anuncia el Secretario de Salud. Barranca Bermeja llegó a un 70% de la población vacunada contra el COVID-19, al menos 141.546 se aplicaron con dos dosis del biológico. El secretario de Salud, Luis Fernando Castro, afirmó que con ese porcentaje de la población alcanzará la inmunidad del rebaño. Barranca Bermeja por ese compromiso con la salud y la vida de todos.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 Y ya el 92% de la ciudadanía de Barranca Bermeja con al menos una dosis. Según las autoridades de salud, el 92% de la población de Barranca Bermeja cuenta con al menos una dosis. A esta hora saludamos al alcalde distrital Alfonso El Rique. Buenas tardes, alcalde. Trae usted muy buenas noticias para los barranqueños. Se logró el cierre financiero por 39 mil millones de pesos para el tramo 1 de la vía Yuma que va desde la ruta del Cacao hasta el barrio Boso. Cuéntenos detalles y bienvenidos a Enlace Noticias. Hola, un saludo muy especial para todos los barranqueños, barranqueñas que me escuchan a, a esta hora y que nos pueden ver en Enlace Televisión. Pues muy contentos porque después de dos años de arduo trabajo en la estructuración de este gran proyecto, este gran sueño de la ciudad, de tener un muelle bonito, útil, hermoso, que sirva al transporte, a la conectividad, a la gastronomía, al turismo, pues pudimos finalmente llevarlo a la instancia de decisión siendo el primer proyecto en la historia del nuevo sistema de regalías, llamado instancias de decisión, en ser aprobado por unanimidad, los cuatro votos de alcaldes, gobernadores del gobierno nacional y de Cor Magdalena, donde se asignaron 19,600 millones de pesos, que en próximos días serán invertidos para que los barranqueños tengamos realmente dignidad, pero además tengamos eh, una protección especial a la vida. Recordemos que este. Eh, todo ese tan destacado está ya en destrucción, está declarada una calamidad pública desde el año 2018, pero hace 20 años los barranqueños hemos visto este deterioro constante que hoy requería no una reparación, sino una construcción totalmente nueva y esa es la que hemos podido asegurar después de dos años de muchísimo trabajo y hoy, que podemos decirle a los barranqueños, estamos felices y contentos porque fue votado, el día 4 en la primera instancia de decisión de la historia de Colombia. Alcalde, en ese orden de ideas, ¿para cuándo se tiene previsto terminar este tramo de la vía Yuma? Disculpen un momento, que no tenemos eh, monitor y no podemos escuchar. Un segundito.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 y esa conexión que siempre ha sido realmente muy mala. Y afortunadamente hicimos el cierre de esta semana con un aporte de más de 25 mil millones de pesos de ecopetrol, sumado a 4 mil de la alcaldía y 4 mil más de, de la gobernación de Santander, lo cual nos asegurará que ese transporte de carga pesada, que hoy tiene tantas dificultades, que hacemos constantes mantenimientos con ecopetrol, pero que no es suficiente, tenga realmente un acceso mejor hacia nuestra ciudad, y quedaría pendiente entonces el último tramo que es al interior de la ciudad, que volver a hacer los estudios de diseños porque ya son predios que hoy viven personas y no se puede pasar la vía por ese sector. Y estamos... Con el compromiso del Gobierno Nacional de aquí a su fin en el mes de agosto de tener ya los estudios y diseños. Pero hoy tenemos la buena noticia de esos 39 mil millones de pesos para terminar este tramo 1 de la vía YU. señor alcalde, y las buenas noticias también son para los habitantes del corregimiento Ciénaga de Lopón, tendrán escuela totalmente remodelada, dotación para la misma, parque de cancha, eso gracias a la gestión ante la unidad de víctimas, por favor hablemos también de este tema. Bueno, estuvimos también eh, con un compromiso moral que tenemos todos en Barranca Bermeja, un compromiso más legal, de hecho, a nivel de muchas sentencias, de diferentes normatividades, de lo que es... Eh, la, la recuperación de toda la vida a plenitud de los habitantes de Cienagalo, cuando de hecho yo estuve hace 20 años, fui eh, la persona encargada de hacer el retorno cuando era consejero de paz de Barranca Bermeja, y hoy, como alcalde, le puedo decir que tenemos toda la decisión de hacer toda la infraestructura educativa, recreativa para los niños y niñas y, y adolescentes de Ciénaga de Lopón. En su cabecera ya hemos terminado el proyecto, lo he llevado a la Unidad Nacional, donde la alcaldía invertirá más de 3.600 millones de pesos para lo que es el nuevo colegio en Ciénaga de Lopón, con un comedor espectacular para que los niños desde muy pequeños puedan ver su Ciénaga, donde tenemos toda la zona recreativa, polideportiva, ahí como lo están viendo en los, en los diseños, en los avances que se tienen, que ya están en la etapa, final y lo que fuimos fáciles, ayúdenos con toda la dotación para esta iniciativa y ahí logramos tener ese visto bueno y ahora estamos entonces en lo que es la estructuración de la parte de la dotación. Entonces muy contento también porque es otra inversión que se hace con dineros de regalías para la ciudad que va para una población que ha sufrido muchísimo y que tenemos todos los barranqueños el compromiso. Para que tengamos esa infraestructura, pero además mejor calidad educativa, porque en estas aulas, por primera vez, va a tener los primeros bachilleres de Siena galopón porque van hoy hasta noveno grado. Y estas aulas nos van a garantizar tener también los grados décimo y once para tener una educación completa en ese hermoso corregimiento de Barranca Bermeja. Alcalde, se están realizando obras en diferentes sectores, Calle Centenario, Distrito Malecón y Villa Juventud, entre otras. ¿Cómo van los avances de estas obras? ¿Yo podría, eh, tenemos nuevamente el problema con el audio, si nos pueden ayudar nuevamente con la pregunta, por favor. Hay muchas obras que se están realizando en diferentes sectores de la, de la ciudad, como Calle Centenario, Distrito Malecón y Villa Juventud. Hablemos un poco de estos avances. Muy bien, estamos con una ciudad, un distrito en obra como lo estamos diciendo en los próximos días vamos a entregar los nuevos parques que estamos ya terminando, desde Torcoroma quedando espectacular, en Villafado está quedando espectacular, en el barrio Pomarroso, Rafael Rangel, espectacular. Además de eso, todo lo que la gente está empezando a encontrar en la calle Centenario. Muchos me llaman, me dicen, oye, nos tiene sorprendidos cómo empezamos a ver por fin los andenes que nunca se vieron con toda esta nueva infraestructura inclusiva para que una persona en silla de ruedas, una persona invidente, todo el mundo, todos puedan circular en ella. Pero además de eso, con una nueva iluminación, desde estos días estuvimos haciendo las pruebas de iluminación en un punto de, de, la, de la calle Centenario y ya todos me empezaron también a llamar, oiga, me encantan esas farolas, ¿cómo están quedando? ¿Cómo va a quedar? Todo esos dos kilómetros va a quedar completamente iluminado, pero sorpréndase porque ahora vienen las bancas, vienen los puntos comerciales y van a empezar a encontrar una decoración en el piso y todo lo que va a ser el desarrollo de la calle Centenario alrededor de toda la historia de Barranca Bermeja. Viene todo lo que es de la parte de la calle y además vienen muchos más temas de obras. Estamos también en la Villa Juventud, trabajando en este momento. Estamos muy contentos porque tenemos el avance importante de lo que es el multiparque. En próximos días sale la licitación del Distrito Urbano, que es todos los juegos alternativos que tendremos entre el Coliseo y el Estadio de Fútbol. Muchos acueductos, muchos alcantarillados. Una gran noticia, aquí se las cuento, el barrio Pablo Acuña se terminaron de esos años, de esas calles completamente destruidas, sin un acueducto de alcantarillado funcionando a plenitud, porque en los próximos días empezamos obra para que este barrio Barranca Bermeja, más de 500 familias tengan todo lo que se merecen en un barrio que sufrió también muchísimo por la violencia, pero también estamos con las obras del Centro Emprendimiento BID en la comuna número 7, ya adaptando todo ese gran escenario dentro de la ciudadela educativa que también estamos muy contentos con ellos. Le anuncio también a muchos barranqueños Empezamos la próxima semana todos los arreglos de la vía entre el intercambiador del Llanito y el acceso del de Llanito, que también lo, nos lo han pedido por mucho tiempo. Y empezamos todo ese trabajo junto a la gobernación de Santander y Ecopetrol. Y bueno, vienen muchos anuncios del día 18 de febrero, en el marco de los 100 años de la refinería. Vamos a estar junto con las autoridades nacionales, el presidente de la República, va a estar el presidente de Ecopetrol, y viene una noticia muy grande, de las nuevas inversiones que hemos acordado eh, con Ecopetrol, muy importantes. Pero además, otras inversiones que estamos trabajando, que ustedes poco a poco las han ido conociendo. Por eso vemos tantas lonas verdes, de tantas obras en la ciudad. Por eso van al llanito y encuentran ese centro de salud que estamos construyendo. Por eso en cada punto que encuentran esas lonas, también en el corregimiento del centro, en la vía principal, lo que van a empezar a ver en laureles, pavimentando todo. En la próxima semana tenemos acta de inicio también para el barrio Villarelis 2, que por años también no ha tenido una capacidad importante, su alcantarillado ya lo construimos y ahora viene la vía totalmente nueva. Entonces estamos felices porque el distrito está en hora. Señor alcalde, gracias por acompañarnos en esta emisión de Enlace Noticias, que tenga un feliz día y por supuesto gracias por contextualizar a todos los barranqueños. En noticias regionales momentos de angustia fueron los vividos por la comunidad de San Pablo al presentarse un incendio que dejó varias personas damnificadas. Hasta el momento son cinco viviendas totalmente incineradas. Dios mío señor, ¿cuántas casas se prendieron? Como tres casas.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 Al cumplirse el primer aniversario del fallecimiento del señor Olinto Bermúdez Rincón, su esposa Luz Marina Muñoz e hijos y demás familiares invitan a una Eucaristía el día jueves 3 de febrero en la Iglesia Catedral la Inmaculada del Parque Infantil a las 6 de la tarde. Agradecemos a familiares y amigos sus manifestaciones de condolencias.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 A continuación, conozca la sección de Vida y Salud sobre el comportamiento de la pandemia en la ciudad. Con el más reciente reporte que entregan las autoridades distritales de salud, anunciaron que hasta el corte de este miércoles 2 de enero reportaron el fallecimiento de una persona a causa del COVID-19. Asimismo se notificaron 56 casos positivos con coronavirus en la ciudad, esta vez se recuperaron 39 personas del virus. En unidades de cuidados intensivos se reportan 19 pacientes, en los centros de salud 65, en casa 1.497 personas aliviándose, para un total en el distrito de 1.581 personas activas con coronavirus en el distrito de Barranca Bermeja.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 En Barranca Bermeja lo más leído es que se alcanzó la inmunidad de rebaño, así lo dio a conocer la Secretaría de Salud el día anterior, ya que con el 70% de la vacunación en segundas dosis, la población ha llegado a este número. También el Secretario de Salud dio a conocer que el 90% de los barranqueños tienen al menos una dosis de la vacuna contra COVID. 19 a nivel regional lo más leído es que mil personas desaparecieron de un cementerio en Bucaramanga. Así lo dio a conocer la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, quienes resaltaron que era un hecho sin precedentes los cuerpos desaparecieron de este lugar. Allí habrían víctimas de masacres ocurridas en Barranca Bermeja, por lo cual hicieron el llamado a las autoridades para que recuperaran estos cuerpos o dieran con sus paraderos. Veamos un poco de los comentarios en redes sociales. Robinson Corredor, si eso pasa con los muertos que desaparecen, ¿cómo serán las elecciones? Ana Victoria Aponte Pumarejo, puro negocio, déjenlos donde estén, no los visitaban, ahora sí van a reclamar. Jolly Flores, ¿pero para qué sacan unos cuerpos ya muertos de sus tumbas? A nivel nacional lo más leído es el robo de un camión que transportaba sangre. El hecho ocurrió en Cali. Alrededor de 90 bolsas cargadas con sangre, las cuales serían distribuidos a diferentes centros médicos, fueron sustraídas. Es por esto que las autoridades hacen el llamado a las entidades para que no compren sin el debido registro estas unidades sanguíneas. Esta y otras noticias puede verlas a través de nuestra página web www.enlacetelevisión.com para que esté más informado.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 de Skate Mechas Plaza practica con rapas artesanales para lograr entrenar en la cancha cotraeco Este entrenador del Club de Skate Mechas Plaza practica a diario en diferentes escenarios deportivos, entrenando este deporte olímpico en Barranco Bermeja Hoy se sienten desplazados por la discriminación de algunas personas que no dejan practicar este deporte en las canchas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 sobre ruedas, sueñan a llegar a campeonatos nacionales o no lo pueden hacer tan fácil porque el gobierno distrital les prometió un sueño y es tener una pista adecuada para saltar sobre estas tablas. Yo sueño con que haya un escena donde podamos practicar libremente sin ningún tipo de discriminación deportiva con la que yo crecí y que ninguno de estos jóvenes deportistas que pueden ser hasta deporto olímpico, porque somos de, considerados deporto olímpico eh, sufran por las inquietudes que yo, que yo, que yo pasé de niño. Entonces hago un llamado a, a Enderby, a la alcaldía Barranca de Hermeja, que es lo que ha pasado con el Distrito Urbano, que se han quedado en meras palabras. Esperan que el proyecto Distrito Urbano, que se tenía planeado hace años, se cumpla y se vea reflejado en acciones y no en papeles. Alianza Petrolera perdió 2 por 1 contra el Atlético Bucaramanga en la capital santandereana. Alianza Petrolera perdió ante Atlético Bucaramanga ese miércoles con un marcador de 2 a 1 en juego válido por la fecha 4 de la Liga Betplay de Mayor en partido diputado en el estadio Alfonso López Independientemente del resultado no tuvimos el funcionamiento que se esperaba mm, faltó, faltó mucho para, para salvar este compromiso luego se presentan las lesiones que vimos lo de Chunga que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 Pese al penal atajado por José Luis Chunga, quien fue sustituido en el entrenamiento por molestias físicas luego de una fuerte entrenada, Estefano Arango, debió ser sustituido de igual forma y se espera parte médico de ambos jugadores. Cometimos muchos errores, eh, de pronto no, no encontramos el funcionamiento como lo dijo el profe, de lo que él nos pidió, pero bueno... Eh, como te digo, al principio triste porque de Clásico, como se dice, no se juegan, sino se gana. De hoy veníamos a sacar un buen resultado, pero no se nos dio y bueno, eh, ya estamos pensando en el día lunes con Jaguares, poder volver a la senda de victorias. El próximo juego de Alianza Petrolera será el lunes 7 de febrero, cuando enfrenta a Jaguares de Córdoba a las 4 y 5 de la tarde, en juego de la quinta fecha. Hacemos una nueva pausa, ya regresamos con más información, enlace noticias.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 Estamos contigo en tu corazón. Es de nuestra tierra para ti que quieres más. Enlace Televisión. Esté donde estés, conéctate con Enlace Televisión. Descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles.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 Continuamos con más información. Comunidad del barrio Uribe Uribe conmemoró el Día de la Virgen de la Candelaria con papayera y una eucaristía. En el tradicional fandango de la Candelaria, la comunidad y feligreses se reunieron para festejar este día con papayera, eucaristía y bendición de las velas. Hoy se realizó la Santa Misa, pero nueve días antes se hizo la novena y con luces alrededor de las imágenes de la Santísima Virgen la Candelaria, con la Eucaristía. Eh, la bendición de las velas y la música con la procesión y después una parrandita acá con la música. La Candelaria es una fiesta popular celebrada por los católicos. Hoy esta comunidad lo hace por tradición. Que retomar yo pienso que no sería retomar porque siempre se ha hecho. Desafortunadamente los dos añitos de la pandemia so fueron los que se... Sí, se saltaron, sin embargo lo que fue novena y santa misa, si no se hicieron aquí en el parque, se hicieron en la parroquia del Divino Salvador. Espectacular, ¿cierto? Y eso permite la unión, permite la unidad y la participación del grupo y del barrio Uribe Uribe, que es lo que nosotros queremos consolidar. Los habitantes se congregaron alrededor de esta virgen para conmemorar este día. Esta vez lo hicieron de una forma atípica y esperan que en los próximos años puedan asistir más personas. Y hasta aquí toda nuestra información. Gracias por acompañarnos. Los esperamos a las 6 en punto con más noticias de su interés. Hasta pronto.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 Se vende casalote en el barrio Las Granjas, área construida 320 metros cuadrados y el área de lote 400 metros cuadrados, informes al 317-517-9830, 622-3315. Se vende local en edificio Camerbasa, oficina 405, plaza de mercado central, sector comercial, área construida 39 metros cuadrados, informes al 317-517-9380, 622-3315.